Sí. Bueno, eh, son las 6 eh, más o menos. Eh, acabamos de entrar a, a, a, a, a Arid. Eh, estamos a unos 100 kilómetros de la frontera con Irán, ¿no? Más o menos. Sí, un poquito más, pero poquito más. más o menos. Y bueno, hemos llegado a, nos hemos metido demasiado en la ciudad y bueno, estamos un poco ahí. Vamos a preguntar ahora en la estación a ver si nos dejan la eh, acampar allí detrás, que de parece de que de puede estar bien, hay un hotel aquí al lado, pero bueno, nos habían dicho un poco más allá que había un restaurante también y era, la esperanza era que el restaurante fuera de la estación de servicio, pero no, el restaurante es del hotel, así que vamos a preguntar y espero, porque es bastante ya de noche y no hace mucho tiempo que no, ya, no nos encontrábamos en una situación así, que la cosa salga más o menos yo tengo un poco los pies helados también eh, hace fresquillo y... y llueve un pelín no es Está un... mucho pero... así que ahora os a contamos a ver si tenemos suerte Pues, bueno, al final no ha habido más remedio que acabar en el hotel que había al lado al módico precio de cero euros eh... todavía es que no me lo creo pues, si quieres puedes enseñar un poco el hotel además hemos preguntado a a un empleado de la de la gasolinera que había al lado pues si podíamos poner la tienda de campaña detrás de la gasolinera eh, ha sido el quien se ha acercado, de hecho. El primero, que al vernos que estábamos un poco perdidos. Y acto seguido, eh, ha dicho... Bueno, eh, me ha empezado a discutir con otro de los empleados. Y me ha dicho que esperara un segundo. Y ha cogido el teléfono. Y acto seguido ha venido. Y me ha dicho, ven, ven, vamos a hablar con el patrón. Pero se ha ido para el hotel. Claro, yo le he preguntado, ¿y el patrón de la... De la gasolinera o el patrón del hotel, me ha dicho es el mismo Total, me ha llevado por un laberinto y hemos acabado en el gimnasio de, del hotel Con un baño turco que hay delante también Y me he encontrado, me he encontrado al, al, al tipo Cuestión en su elíptica o no sé qué estaba haciendo Y nada, hemos empezado a conversar y me ha hecho pues, preguntas básicas Porque tampoco el inglés nada no para mucho más y total, y al final me ha acabado diciendo, eh, no te preocupes, o esta noche eh, la pasáis aquí, no, tienes que, no tenéis que pagar nada, mañana tenéis el desayuno, y si queréis podéis disfrutar del baño turco. Y luego me ha estado mostrando eh, fotos en Facebook de otros ciclistas con los cuales ha hecho algo parecido también, que por casualidad a lo mejor habrán parado aquí, y... Y nada, y una muestra más de lo que te puede pasar en Turquía, después de una no muy buena experiencia hace un par de días. Así que, nada, pintaba bastante mal la cosa y tenemos eh, la habitación royal. Así que la vamos a aprovechar, nos vamos a ir a dar un baño, al baño turco yes. Tenemos comida de ayer, ya cocinada, así sí. que tampoco tenemos que hacer mucho más aparte de calentar Aparte de, de pedir el champán, ¿no? Sí, ah. no hay champán, estamos muy lejos Ok, bueno pues Y... y nada, a dormir como Los Ángeles hoy Oh, sí Una buena ducha después de tres días que no tomamos ducha, ¿no? a menos... sí como Dios manda y nada mañana puede mañana va a ser un poco justo para llegar a la frontera mm, pero, pero bueno no. nuestro penúltimo día como mucho en Turquía espero oh, triste qué pena. la verdad así que <risa> okay chao.